Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo Este, su programa Radio en Cana Dicen que no hay quinto malo, este es nuestro quinto programa Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía Teatro Penitenciario Hoy vamos a platicar un poco de la cárcel mental Si usted, bueno más bien Usted cree que una persona que está Privada de su libertad, o una persona Que está libre, entre comillas ¿Quién es más libre? ¿Usted cuál es su cárcel mental? Este, si alguna vez se lo ha preguntado no se lo ha preguntado, pues creo que ya es tiempo de Que se lo pregunte, ¿Cuál es mi cárcel? búsquela, muchos éramos alcohólicos drogadictos, otros éramos rateros y hacíamos cuanto desmadre, pues ese un tipo es un tipo de cárcel investigue, indague cuál es su cárcel mental, y hoy tenemos un invitado este, estamos aquí transmitiendo desde el Centro Cultural Autogestivo el 77 en la Colonia Juárez este, bueno tenemos un invitado a ver si usted lo reconoce porque ya parece el del tuerto de Pepe el Toro Venga. Venga. Y aquí está con nosotros Ismael, también integrante de la compañía de teatro penitenciario. Este, pues hoy vamos a platicar un poco de la cárcel mental. ¿Cuál es tu cárcel mental, Ismael? Buenas tardes a todos. Pues mi cárcel mental ahorita es... Pues no, ¿qué crees que me ayudó a estar en la cárcel? <risa> ¿Qué crees que...? Pero allá adentro, algo que empecé a descubrir fue la cultura, fue el arte. El arte fue el que me liberó. Empezamos con... Más bien empecé a tratarme y a tratar bien al lápiz y al papel, ahí empecé a escribir, empecé a... todo... todas mis traumas, todas mis depresiones, todo lo que sucedía ahí... <risa> empecé a escribirlo y después me empecé a escuchar y ahí fue cuando empecé a liberarme poco a poco, primero con un, una hoja blanca y un lápiz, Ese es como el primer paso, ¿no? como... Eh, este, los invitamos a eso, de verdad, este, si usted tiene tiempo de sobra, que ahorita yo creo que muchos, mucha gente tiene tiempo de sobra, póngase a escribir, si no le gusta tocar guitarra, hacer otra cosa, póngase a escribir, Y hay de otra verdad. cosa, hay... el contacto con la tierra, eh, pues a muchos no nos gusta ensuciarnos las manos, las uñitas, ¿no? porque entra a tierra y tienes mugre, pero sembrar una semilla es donde puedes canalizar tu desesperación porque todo lo que germina siempre es una buena espera, ya lo dice la espera, que es una puesta en escena que próximamente vamos a hablar de, de esta puesta en escena porque se integra un, un compañero más que es Fidel, el Mandy, y... Pues hacer contacto con esto, con la tierra, sembrar, ver cómo crecen en un espacio muy pequeño, consigan un huacal en su departamento y consigan tierra y pueden sembrar lo que ustedes gusten. Hay muchos tutoriales en el YouTube de cómo sembrar unas fresas, cómo sembrar un maicito, por qué no, frijol y pues también la pintura, todo lo que tiene que ver con el arte, la música, todo eso pues te libera y ahorita como estamos en cuarentenados, estamos en, nuestras, estamos encerrados en nuestro <risas> de, pues, departamento, casa, en nuestras paredes que son de colores a nuestro gusto, pero ahora se convierte en una cárcel física. Pero hoy no, hoy estamos este estamos transmitiendo aquí desde La Juárez. Estamos en el loquero del 77. Venimos a, todo el equipo está haciendo las instalaciones como se hace cada, cada semana, cada tercer día, cada cuarto día, este ¿para qué? Para que cuando regresemos, pues encuentre unas instalaciones este libres de contaminación, libres de, de virus y etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos el virus, nosotros somos los más destructores. Nos destruimos por cosas banales y pues hay que ser libres mentalmente y es una onda porque tienes que indagar primero contigo quién soy, a dónde voy, qué es lo que quiero y pues... Encontrarse uno solo con su espejo, en un espejo de tu cuarto y verte a los ojos y ser sincero contigo mismo es un proceso muy difícil, es una catarsis de qué es lo que va a suceder después. Estamos agobiados por todo lo que sucede en las redes sociales, por todo lo que dice gobernación, por, pero realmente qué, ¿qué hay más allá de eso? Eh, yo me cuestiono a veces por qué somos así de destructores, de tóxicos. Es nuestra cultura, se, ¿no? Yo se, creo se, que... Si nos da natural, eso es yo, parte de la naturaleza del ser humano, destruirse a sí mismo. Es el único ser vivo que se destruye a sí mismo, de verdad. Nos tiramos al vicio, así, todo. <risa> no, pero sí lo invitamos a que... A que, pues, póngase enfrente de un espejo y platique con usted mismo y pregúntese cuál es su cárcel mental. Este... La, el arte libera, nosotros hacemos teatro, teatro penitenciario, nos dedicamos a actuar, no hacemos otra cosa más que teatro, nos gusta, de eso trabajamos, de eso vivimos, ahorita estamos resistiendo, eh, pues sí, regresando vamos a necesitar de colaboradores, más bien cómplices, porque queremos cómplices y no testigos. El 4 de junio tenemos movidas penitenciarias a las 7.45 en Facebook Live. En Facebook Live, este, y el tema será... Mitos y realidades de la cárcel. Ay, wey. ¿Eh? O sea, para, ¿no? Y pues una que otra pregunta morbosa, ¿no? Tenemos, este, nos han hecho muchas preguntas, este, pero pues usted ya lo verá cuando sea el programa en vivo. Este, pues, seguimos aquí trabajando en el Centro Cultural de festival 77. Mi nombre es Javier Cruz. Ismael Corona, integrantes de la Compañía de Teatro Penitenciario. Les recuerdo las redes sociales, en el Face estamos como Compañía Teatro Penitenciario, en el Twitter, arroba sea teatro penny, y en nuestro correo, teatro y prisión arroba foroshexper.com. ¡Ánimo, delincuencia! Venga, ¡Échale! Si tienen tele, ahí se ven. Cuídense y ánimo, delincuencia. Adiós.